Fuerzas de la USA. Bien, os voy a contar la historia de Mr. M en Infinite Warfare. Vamos. Seguida Mr. M para lograr la victoria El espacio la tierra siempre tendrá mucha escoria Preparan los equipos de defensa de los cazas Porque con Mr. M tendremos una baza Seguida Mr. M para lograr la victoria El espacio la tierra está esta de escoria Esta será su historia en las guerras del lugar Recuerda que luchó en Infinite Warfare Cargamos las armas de nuevo en el combate sí. Seguimos adelante evitando que los mate los presento Martín de soldado hasta sargento Si ves a Mister M te machacará el momento Todo se sitúa en un mundo virtual Conocido como Infinite Warfare Un lugar despiadado donde el mal no disipado Consiguió que los soldados no se olviden del pasado sí. Mister M y su legión el espacio y su bidón Es la voz y con su don pega fuerte siempre al son Es el track, es el crack que Usará el cuchillo para dar con más Fuerza y consistencia, te hará una asistencia Subamos al espacio y luchemos con la ciencia Con cazas estelares, libraremos la batalla Y junto con su equipo, se librará de los canallas Martín es el rey, allí donde lo veis En el online no podréis derrotar lo que creéis Seguid a Mister M para lograr la victoria El espacio, la tierra, siempre tendrá mucha escoria Preparan los de defensa de los cazas, porque con Mister M tendremos una paz, seguida Mister M para lograr la victoria, Mister el espacio M. la tierra, esta plaga de escoria, esta será su historia en las guerras del lugar, recuerda que luchó en Infinite Warfare. Le mueve su deber, no lo puedes creer, es su forma de ser, lo que le hará crecer, de rango en esta guerra, como piloto soldado, sniper, asalto o defensa de aliados, Él quiere y puede, conseguirlo todo, siente que debe, no rendirse jamás, Él mira hacia adelante. Y lucha codo a codo No podréis con él el infinito Su coraza su coraje Es un pillaje y con su traje correrá por el vacío Del espacio con blindaje Dando blanco en cada tiro Así su vida ha dado un giro Mr. M será el men que acallara los suspiros Las balas ya quedaron anticuadas Las armas de energía le acompañan Y serán sus aliadas Granadas gravitatorias componen su arsenal La karma 45 le volverá más letal Así se abre camino con disparos automáticos La granada de plasma Será un hecho traumático para sus enemigos sin todo el que se le oponga Mister M será el que siempre rompa Seguida Mister M para lograr la victoria El espacio la tierra siempre tendrá mucha escoria Preparan los equipos de defensa de los cazas Porque con Mister M tendremos una baja. Seguida Mister M para lograr la victoria El espacio la tierra está plagado de escoria Esta será su historia en las guerras del lugar Recuerda que luchó en Infinite Warfare